del camión, girando van por toda la ciudad.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 Murió Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno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 Aquí estoy, aquí estoy como estás tú, hermana de...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 Sabe, podemos tratar de ser como Puesto. Un zapato puesto y el otro no. Diddle diddle dumpling, hijo John.